Hola, buenas. Os vengo aquí a proponer otro nuevo juego. Como veis las cartas las tengo colocadas por sus palos. De las al rey. Del de rey a las. Todas. El otro día jugando me di cuenta de una cosa. Que si yo cojo... y barajeo las cartas, como veis ahora están intercaladas lo enseño de cara para que veáis que no hay trampa más o menos están roja, negra, roja, negra y las junté como veis están más o menos todas colocadas intercaladas y además hice una serie de cortes. Os las vuelvo a enseñar. Más o menos, veis, están todas más o menos colocadas. Entre rojas y negras, intercaladas todas. Y además os las enseño. Como veis, está roja...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 Más o menos están todas, como veis, mezcladas del todo. Y además si yo le hago aquí un pequeño corte a la baraja, fijaros lo mágico y lo que ocurre. Que automáticamente se han vuelto a, a, a juntar los palos y en su orden. Bueno muchachos, espero que os haya gustado. Venga, hasta otra.